Acá, este, Delepiane es una de las figuras este, que tenemos que reconocer a través de publicaciones de época, eh, de moda en ese entonces. Este, incorpora elementos de la arquitectura clásica y eh, damos fin a lo que en la arquitectura se llama el período postcolonial y empieza el periodo italianizado. Incorpora cuatro elementos tecnológicos de importancia en ese momento. Uno es el uso de agua corriente, esta es la primera casa, la primera eh, construcción que documenta haber tenido agua corriente en la Argentina. Otro de los, de los avances tecnológicos que esta casa presentó fue la concentración de aguas de lluvia. Todos los techos eh, desagotaban a un mismo lugar, que um, después se derivaba el agua a pozos cuyo... Este fin era regar a, a mano los frutales. El resto del agua limpia iba para un cañador, que después terminó siendo eh, con el tiempo el agua artificial. El tercer avance tecnológico eh, fue la, la incorporación de un baño seco que combinaba de alguna manera la ceniza del, del ...de lo que sobraba o de lo que producía la máquina de gas de carburo de iluminación... Este, ...combinado con dos retretes que hacía que eh, tuvieran una, un baño como lo que hoy concebimos... ...sin olor y sin En ...el cuarto avance tecnológico podemos hablar de la luz de, de gas de hidrocarburo que si bien en Buenos Aires ya en el 1813 existía la iluminación pública, no era común que una vivienda unifamiliar este, tuviera eh, luz artificial en cada sala a través de la, de, del gas de hidrocarburo.